Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, iniciando este día, este nuevo día que el Señor nos regala, los invito para que nos pongamos en la santa presencia del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por todas las bendiciones espirituales y materiales. Cada uno en un momentico, piense en aquella bendición que ahora le agradece a Dios. Y digamos todos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. Fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados. Y ellos se asombraban de su doctrina porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre poseído de un espíritu inmundo que se puso a gritar, «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El demonio lo tiró por tierra, pero salió de él sin hacerle daño. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban unos a otros, ¿Quién es este? Manda con autoridad y energía a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Y su fama se extendió por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hemos comenzado la lectura del Evangelio de San Lucas. Durante todos estos días vamos a estar meditando de forma continua este texto. Y hoy nos encontramos a Jesús predicando en la sinagoga de Cafarnaún. Es sorprendente que no son tanto los religiosos los que creen en Jesús. ¿Quién, es, ¿Quién hace la confesión y quién grita? Los demonios. Sé quién eres, el santo de Dios. ¿A qué has venido? ¿Quieres perdernos? Y Jesús lo increpa. Cállate y sal de él. Es el poder de Dios, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que se manifiesta en este signo externo con la expulsión del demonio también como les decía hace un momento es un demonio el que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios no todos los que dicen Señor, Señor, no todo el que se santigua, no todo el que ora realmente es un creyente los demonios también reconocen a Jesús como el Mesías, como el Salvador pidámosle al Señor que podamos reconocerlo, ¿no? porque no basta con reconocerlo, hay que aceptarlo como el Señor de nuestra vida, como el que gobierna nuestra historia. Mis queridos hermanos, que el Señor los guarde, los proteja, los libre de todo mal y peligro. Un feliz día para todos.